Este es un código multimedia Ajá. Tenemos configuraciones eh, sonido Este es todo el sonido como está eh, Estas son configuraciones en Core 5 y Core 7 Igual de Haswell Con la séptima generación Con la serie 7 de, de NVIDIA Con configuraciones hasta 8 GB en video El panel tenemos igual configuraciones De super alta definición en 15.6 pulgadas, touch son cuatro bocinas colocadas en el equipo para justamente intentar recrear una experiencia de cine este subwoofer se incluye en todos los equipos para entregar un mejor audio todos los teclados son retroiluminados el diseño es mucho más delgado y como dato nada más cultural estos orificios que se encuentran en el, el arreglo de las bocinas para hacer cada máquina estos orificios tardan en ser realizados tres horas, tres horas por cada equipo. Entonces, la atención a los detalles, la atención al diseño, a la entrega de una mejor experiencia en todos los equipos de nuestra